ya se está premiando el video, <ríe> eh, está bien, está bien y bueno, antes de hacer sobre Violeta, Violeta está bien, llevo unos días bien y hoy también, eso es maravilloso, tampoco es, ah, va a ir todo bien porque es impredecible, pero cada día que sea así es un día, es un día fantástico, eh, tengo una anécdota que contar muy guay, bueno no es guay, pero apunta maneras, y eso para mí es muy importante. Esta mañana se, se ha levantado, un poco, a veces se levanta un poco raruna, un poco que la no apoya, que se cae al suelo y tal, eso por la mañana. Entonces, ha habido un momento que la he tenido que dejar, mientras le preparo el vivero mientras preparo un montón de cosas, la he tenido que dejar de aquí, y la he dejado cerca a un vivero He dicho, a ver si por alguna de aquellas. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha habido un momento que me, que, me, que me he puesto a hacer mis cosas y de repente escucho algo y me giro y me da bien con la cabeza así, me, o sea, totalmente retorcida, como el otro día, pero con la cabeza metidita y haciendo... Así, un poquito, muy poquito, ¿vale? Pero, y, y claro, me he puesto a grabar un vídeo, súper emocionado, y bueno, entonces ya se ha, se ha ido contra el bebedero, se ha caído al suelo, eh, pero ha sido un momento maravilloso, no hay que... Se ha caído, obviamente, porque ha sido su primer amago de poder beber por sí misma, y algo ha venido, luego he revisado el vídeo y he visto cómo, cómo tragaba. entonces eso es, es fantástico, porque ella, o sea, lo que le falta a ella, o sea, lo que ella necesita para tener cierta autonomía, es beber por sí misma, porque comer, come ¿no? o sea, perfecto, y los biberones, se los damos, ¿por qué no bebe por ella misma? Este es un biberón de agua, solo lleva agua, pero en el momento, <ríe> al final es así, así poquito a poco. Pero en el momento en el que ella pueda ver por sí misma, ya tendremos el 50%. El otro 50%, que no sé cómo irá, será que ella sea capaz de levantarse por sí misma. Tumbarse, ya sabe tumbarse. Pero ahora ella tiene que ser capaz de levantarse por sí misma porque es un rumiante, porque los días de mucho calor, por un montón de motivos. Claro, pues, o sea, siempre, siempre hay que va a estar pendiente de ella. Pero igualmente, lo ideal para ella es que sea ella quien se levante. Pero bueno, eso... No es, ahora mismo no es necesario. Ahora, ahora mismo lo que sí que es necesario es que ella siga siendo ella misma y ya me encargo yo de suplir todo lo demás. ¿Verdad, preciosa? ¿Eh? Que hoy hemos hecho el mago de, de beber agüita. Y ha sido nuestro trabajo de beber Y que llevo unos días. Comiendo, bien, tomándose el biberón. Perfectamente, ahora tiene el suelo, pero ahora te esperas un segundito, estamos mojando de olvidarte. Y, y ya sabes que después de cada biberón, viene a este momento. Y está comiendo, ¿eh, ¿no? Bastante. Y se está tomando todos los biberones. Los cinco biberones, que ya hemos subido a cinco. Dos son de leche y el resto son de agua. Y ya. Y estoy muy. estamos, estamos en general, muy emocionados y muy ilusionados con que podamos empezar a estar aún mejor. Nos despedimos, hasta la próxima actualización. Hoy, en este momento, Violeta está bien.